Bueno, en primer lugar quería saludar a todos los colegas del, del grupo de trabajo de, de Claxo y también a los colegas que nos pueden estar bueno, pues, eh, compartiendo, que pueden estar compartiendo con nosotros esta, este primer encuentro, este primer seminario que, que coordinamos dentro del, del programa de trabajo que durante tres años vamos a desarrollar. El objetivo de mi presentación básicamente es compartir una serie de líneas o de eh, planteamientos tanto teóricos como, como epistémicos, prácticos, que llevo trabajando durante un tiempo en torno a la apropiación social de las nuevas tecnologías, tomando como ejemplo de caso una experiencia muy concreta sobre eh, en las interacciones sociales y los usos en la cotidianidad de, de una serie de, de sujetos en los telecentros eh, en este caso en una red de telecentros en, en Andalucía. Eh, quiero enfocar el, la presentación, que no puede ser sino, sino breve e ir muy al grano, en dos cuestiones que me parecen especialmente interesantes. ¿no? La primera, bueno contextualizar mm, el programa en el que trabajo para dar algunas claves de, de, pues bueno, de las características o las, eh, los rasgos principales del, del programa al que me voy a referir. En segundo lugar, eh, reflexionar muy someramente sobre la, la, la apropiación social de las nuevas tecnologías o qué entendemos por apropiación social de las nuevas tecnologías. Hay muchos conceptos, hay muchas tradiciones, hay muchas posibles aproximaciones a la definición de la apropiación social de las nuevas tecnologías y me parece interesante situar cuál es el, el, la definición de la, que, de la que yo parto o sobre todo cuáles son las características de una apropiación social de las nuevas tecnologías que yo después pueda aplicar o que después se pueda analizar a partir de esas variables una experiencia concreta como es el caso de los telecentros de la red andaluza y después posteriormente pues analizar algunas claves fundamentales de, de lo que supone esta red en el conjunto del, del bueno, pues de, de las políticas de sociedad de la información o sobre la modernización tecnológica. Así que vamos por partes, en primer lugar, pues bueno, presentar básicamente la, la, el programa eh, de telecentros rurales eh, en el que yo además pues estuve haciendo mi, mi tesis doctoral y después he, estado, he seguido trabajando pues la evolución y la propia, eh, pues bueno, las propias características que dicho programa ha ido teniendo a lo largo del, del tiempo es un programa que se remonta a principios del siglo XXI pero que todavía hoy sigue vigente y además es un programa que eh, pues bueno, agrupa un total de, de casi 700 centros o telecentros eh, situados en municipios de menos de 20.000 habitantes y barrios desfavorecidos de, del sur de, de España de, concretamente de la región andaluza de la comunidad autónoma de Andalucía y, y bueno pues están vinculados sobre todo a la al intento de combatir el fenómeno que se ha denominado la brecha digital en aquellas poblaciones rurales que por su inicialmente mala conexión a internet no eran sitios donde las empresas de telecomunicación tuvieran interés en desarrollar o, o, o mejorar la, la tecnología de acceso a las telecomunicaciones o barrios desfavorecidos que también presentaban problemas de desigualdad. Pero hay una cuestión importante en, en, en, esta, en esta red y es que dentro de las numerosas tipologías que hay de, de posibles telecentros o, o posibles centros de acceso público a, a las nuevas tecnologías, si lo preferimos, bueno, pues hay muchas posibilidades, están los cibercafés, están los telecentros comunitarios, están las cabinas públicas, los infocentros, eh, bueno, pues tiene muchísimos nombres y además cada nombre es verdad que, que no son sinónimos, sino que hay distintas características que priman sobre las demás, eh, hay centros de acceso público, hay centros de acceso de pago, hay, cesos de, hay centros de acceso público pero que no cuentan con una persona que dinamice o que guíe a los usuarios, hay centros que sí, etc. ¿no? Hay una serie de, de, de variables importantes, hay centros que son muy aislados, hay centros que forman parte de redes regionales, nacionales e incluso internacionales. En este caso la red de, de, de telecentros que se denomina Guadalinfo, que significa ríos de la información, ¿no? Guadal es el eh, prefijo de origen árabe que, que significa agua, ríos y Guadalinfo pues se quiso jugar con esa mezcla de, de, de, de ríos de la información y, y vinculándolo al, al, al, al propio territorio andaluz. Bueno, en este caso los, los telecentros eh, formaban parte de una red dentro de un programa además más amplio a nivel europeo con financiación europea y con una serie de conexiones eh, pues bueno, con, con programas que ya se habían desarrollado en décadas anteriores en, en, en Francia fundamentalmente y estos centros van a tener unas características muy particulares que yo eh, precisamente vi como algo diferencial con respecto al resto de de experiencias similares que había en, en España y también en América Latina. En este caso, estos telecentros no solo contaban con financiación pública, sino que su gestión era coordinada entre los municipios, los ayuntamientos, las entidades locales de, de, de gobierno, la comunidad autónoma, y después incluso había unas especies de entidades intermedias entre redes de municipios y la, y la comunidad autónoma. En este sentido era importante porque se vinculaban estrechamente al, al, al ayuntamiento, al poder local, al al, pues bueno, la, al, al, a los que gestionaban económica y políticamente un municipio y además tenían una especificidad que era también contar con un dinamizador, una persona que trabajaba en el, en el telecentro, que estaba encargada de dinamizar ese telecentro y además que no era solo una persona que se reducía al acceso, a facilitar el acceso o a... A, a guiar en, técnicamente a los usuarios, sino que era una persona que fundamentalmente desarrollaba una serie de competencias de dinamización social y educativa vinculados sobre todo a aquellos sectores de la población que tenían o que eran prioritarios para el programa de, de Telecentros. ¿no? Eso, de alguna manera, serían las principales características de esa, de, de esa red. Una red, además, y así terminamos esta contextualización, que... Que se englobaba o se encuadraba dentro de un programa más amplio que en que, que la Junta de Andalucía, en una región al sur de España, una de las regiones eh, más pobres, con mayores tasas de desempleo, con mayores tasas de desigualdad, mayor desequilibrio dentro no solo de España, sino también de la propia Unión Europea. Eh, entonces era un, un programa que venía dentro del marco de algo más general, que seguro que os resulta familiar sobre políticas de sociedad de la información, que intentaban ser políticas de modernización tecnológica, de modernización digital, es decir, políticas que buscaban pues bueno, eh, trabajar con espacios o, o regiones periféricas o, o, o atrasadas, entre comillas, a, a, a, pues, bueno, a potenciar a través de las nuevas tecnologías de la innovación tecnológica posibles saltos cualitativos, posibles saltos modernizadores en algo que fue muy criticado, no me detengo aquí, pero que fue muy criticado por autores como Matelar cuando denominaban pues bueno, lo denunciaban el determinismo tecnológico, el hipnotismo de las redes, algo muy familiar a lo que fueron las estrategias difusionistas de los años 60 y 70, pues bueno, una redición similar de fe en el progreso, la esperanza en las nuevas tecnologías y, y, y su vinculación con a veces efectos hasta mágicos para conseguir un, un supuestos efectos de desarrollo. Bueno, pues dentro de estos programas se desarrolla un programa concreto de, de, de telecentros, de... de sitios de acceso público a las nuevas tecnologías que desarrollaban una serie de actividades, es decir, se usaban las nuevas tecnologías de manera o lo que se denominaba uso libre, es decir la gente accedía para consultar el mail, consultar redes sociales, búsqueda de empleo, juegos, navegación. También había un segundo tipo de actividades que eran las actividades formativas, es decir, había programas de alfabetización digital básica, cursos para la búsqueda de empleo, redes sociales, administración electrónica, etc. Había un tercer grupo de actividades que eran de dinamización comunitaria, es decir, había colaboración con asociaciones de mujeres, con escuelas de adultos, con centros de educación eh, del municipio, con escuelas-taller para desempleados, etc. Y un último tipo de, de actividades que eran proyectos denominados de, de innovación social, en el que se buscaba conectar a través de proyectos de participación ciudadana, de integración e inclusión, eh, búsqueda de emprendedores eh, y, y el desarrollo de, nuevas de nuevos yacimientos de empleo, etc. Digamos que... De alguna manera eran los cuatro usos principales de las actividades que allí se desarrollaban que, como decíamos, formaban parte de un, de un programa concreto dinamizado por una persona que se encargaba de conectar con usuarios, atender al usuario, identificar cuáles eran los principales problemas o los principales itinerarios que ese usuario tenía que seguir y, sobre todo, algo especialmente importante, contactar con el tejido cívico asociativo de una determinada comunidad, de un determinado municipio e involucrarlo, incorporarlo en la dinámica del, del telecentro. En segundo lugar, quería compartir una reflexión sobre lo que significa la apropiación social de las nuevas tecnologías. ¿no? Y es que habitualmente eh, pues hay una especie de cajón desastre entre si la apropiación social incluye eh, el acceso material o qué tipo de desarrollos de, de, de, de, de dominio técnico y cognitivo del de, de, de, de la herramienta tecnológica o si hay otras dimensiones más colectivas y comunitarias. Yo voy a partir de un concepto de la apropiación social de las nuevas tecnologías que hereda algunas de las cuestiones de, eh, que, que Hamelin, un autor eh, con mucha tradición en los estudios en comunicación, plantea como capital informacional, pero voy a ir más allá planteando que la apropiación social de las nuevas tecnologías englobaría hasta seis dimensiones. ¿no? Uno es el, el acceso material, es decir, la capacidad de pagar o de tener un acceso material concreto al al dispositivo tecnológico, un dispositivo tecnológico en la segunda dimensión que tiene que ser dominado técnica y cognitivamente por, por el usuario, es decir, este tiene que tener la capacidad las destrezas necesarias para poder eh, utilizarlo, además de este uso tiene que haber una integración significativa en la práctica cotidiana de ese usuario, es decir, el usuario tiene que desarrollar eh, eh, pues esa, esos usos técnicos y cognitivos dentro de su práctica cotidiana y además una práctica cotidiana que mediante el uso repetitivo de esa tecnología termina desembocando en un uso creativo de la, de la tecnología, en un uso no solo adaptado, sino incluso que innova eh, itinerarios o, o prácticas que inicialmente el usuario no, no, no tenía previstas. Una quinta dimensión que sería eh, un usuario que forma parte de una comunidad de práctica, es decir, hay una mediación de una comunidad de práctica donde el usuario no, no, no hace un uso de la tecnología eh, en solitario, no ya solo porque conecte con otros usuarios en las redes virtuales, sino que el telecentro es un espacio de encuentro y de convivencia física. De esa, de esa interacción, de esa práctica. Y finalmente, un, una última dimensión que no está directamente vinculada con el quehacer cotidiano del usuario, pero que sí es importante en este tipo de, de programas, pero sobre todo en la propia capacidad de representar los intereses de los usuarios, que es eh, cómo los usuarios están representados en el establecimiento o en la promoción de políticas públicas y, y en la innovación en torno a los desarrollos de las tecnologías. Es decir, podríamos vincular, por ejemplo, cómo un usuario tiene representados los su derecho a la comunicación en el ámbito de las de lo, de nuevas formas de ciudadanía o de las políticas públicas. Bueno, eh, valga esto como, como una reflexión teórica sobre lo que yo eh, pude trabajar a la hora de, de, de, de desarrollar una serie de entrevistas, grupos de discusión y observaciones participantes en estas redes de, de telecentro y, y bueno, por las cuestiones prácticas se pueden consultar en algunos trabajos que tengo publicados o incluso estoy a vuestra disposición para, para compartir desarrollos más concretos de la experiencia, pero sí me pareció interesante poder señalar una serie de, de elementos que tienen que ver con cuáles son las razones por las que estos usuarios van al telecentro, cuáles son las razones que motivan el uso. ¿no? Muchas veces en estos espacios públicos pues hay una cuestión evidente que es el acceso gratuito y de calidad ¿no? por el ancho de banda, la velocidad, las nuevas tecnologías. Pero también hay. Eh... Otro tipo de, de, de, usos, de incentivos que fomentan el uso de esas nuevas tecnologías, como son la formación en competencias digitales, el contacto con familiares y, y, y conocidos emigrantes, eh, el acceso a la educación básica, la familiarización con las nuevas tecnologías, la búsqueda de un acompañamiento personalizado en el uso de esas nuevas tecnologías especialmente en los más jóvenes, el testeo para la compra de productos tecnológicos, la formación avanzada en software libre, es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el uso de esas tecnologías en, en, en espacios públicos, de acceso público. Voy a terminar con un ejemplo, un estudio de caso concreto, sobre una usuaria de uno de los telecentros, pero que, que de alguna manera representaba muchas de las razones por las que muchos usuarios iban. ¿no? Esta usuaria había empezado a trabajar con 14 años eh, limpiando casas, después trabajando en el campo como jornalera. Por supuesto, sus padres la sacaron de, de, de, de, del colegio y, y, y no tuvo un, un itinerario formativo completo. Eh, y era un usuario del, del telecentro por varias razones. En primer lugar, porque consideraba que el acceso al telecentro y los distintos programas a los que ella cedía pues, eran una forma de sustituir una educación, una formación a la que no tuvo acceso. En segundo lugar, eh, precisamente una realidad muy, muy cotidiana en el territorio andaluz de, de migración. Era una forma en la que de pronto ya veía la posibilidad de ver y de contactar con su familia que había emigrado a, a buscar trabajo a, a otras partes de España, incluso al extranjero. Eh, además era una forma de acceder a la tecnología diferente con respecto a la relación que ella tenía, que esta persona tenía, en el hogar. ¿no? De hecho llega a decir que en su casa... Básicamente tiene contacto con dos o tres ordenadores portátiles de mesa, pero que solo los utilizaba para limpiar el polvo. Y en esos hogares, por una cuestión de la, de los, de la desigualdad, ...que hay entre hombres y mujeres en el, en el hogar, que también se reproduce en el uso de las nuevas tecnologías. Ella no tenía un acceso y una práctica cotidiana con las nuevas tecnologías y en el telecentro... ...si al final utilizaba este telecentro como un espacio de empoderamiento y de acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, es un ejemplo concreto de cómo puede ser interesante analizar esos procesos de apropiación social... Teniendo en cuenta esas variables que comentábamos anteriormente de no solo el acceso material, esta persona tenía acceso material, no solo el dominio técnico y cognitivo sino también la propia participación en una comunidad de práctica y el desarrollo de eh, competencias concretas y usos más creativos de la nueva tecnología. No, no tengo más tiempo pero, pero sí me gustaría pues bueno, terminar. Eh, planteando la necesidad de problematizar ese acceso público a las nuevas tecnologías a través de experiencias como las de los telecentros y simplemente pues bueno quedar a vuestra disposición para seguir compartiendo eh, eh, avances o, o, o problematizaciones en torno al concepto de apropiación social de las nuevas tecnologías y en torno a experiencias como las de los centros de acceso público a las nuevas tecnologías.